Llevo en el pecho mi badajoz, la almohada llena de lágrima. No paramos de soñar con un ascenso a las montañas. Las calles se llenan de color, los niños juegan a las chapas. Recuerdo a Pozo marcar gol, los pelos como escarpias. Y ahora hay héroes de corazón.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 con tu alma y con mi alma Supervivientes de la vida Con el alma desenvainada Buscando una salida Y abriendo puertas a ya fugar, que ilumina la oscuridad del alba Desataremos sonrisas, bailaremos en cualquier plaza Sutura para herida, medicina para el alma Y abriendo